Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Continuando con el grindeo del ciervo rojo en Cuatro Colinas, a ver si localizamos a nuestro Guild One, os traigo en esta ocasión una serie de lances a ciervos míticos, y después me fui por la noche a buscar los bebederos de jabalí y de muflón, encontrando un diamante de cada especie. Y sin más preámbulo, comenzamos. ¡Comenzamos! Seguimos la reserva de cuatro colinas, vamos a, a grindear ciervos, a ver si conseguimos que se regenere un grid one. Vemos hay un nivel 4 y una hembra. Vamos a mirar por este lado, a ver por aquí. No tenemos nada, mira ahí tenemos un grupo, una hembra. Y ahí tenemos un mítico. Cogemos el 308, nos agachamos un poquito, ponemos la distancia respiramos y disparamos le hemos impactado al animal a ver si puedo hacer otro lance no. son hembra, si sí, hay otro me parece que es un nivel 7 sí, a ver si puedo hacer ese lance no le he dado nada, le he dado a la pata pero eso no, ese animal no no le he quitado vida así que se nos va a ir corriendo pues vamos a irnos a la tienda de campaña para recoger a nuestro nivel 8 puesto que estaba aquí al hábito de la tienda de campaña que tengo Ahí está el y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. A ver si Parrete se viene con nosotros. Nada, está inactivo. Venga, Parrete, vente. Venga, vente conmigo. Vamos a sacar el GPS para localizar. Nos vamos a dar una carrerita, puesto que el pequeño rebaño que acompañaba al mítico se ha ido. Escuchamos una llamada. Ahí de apareamiento, creo que era un nivel 4 que había por aquella zona un 5 media pero no vamos a tener fiesta no, muy largo venga parrete, busca me la sangre a ver si me la encuentras así que nos vamos a centrar en recoger al mítico como he comentado antes continúo todos los días grindeando cuatro colinas para ver si consigo que se regenere que se espanee en un grid one he visto varios vídeos de algunos youtubers de estados unidos y de canadá que lo han seguido lo han conseguido en 3-4 semanas así que vamos a hacer lo mismo para que, para que surta efecto vemos aquí el arrevadero, seguimos corriendo, vemos el impacto le hemos impactado en un, en un órgano vital cosa que no, no nos ha pasado con el nivel 7 que le dimos en la patita viste, cuando disparamos le dimos en la pata así que ese animal se nos ha perdido y no lo vamos a, a encontrar ya vemos aquí el, el contorno cian de nuestro mítico vamos a ver 222 justitos veis la, la cuerna típica de, de los míticos, vamos a ver si nos busca las otras huellas, y podemos conseguir al nivel 7, pero vamos a ver el sangrado, no, nah, nah, con ese sangrado no, o sea, ese animal, no vamos a seguirlo, porque nah, no merece la pena, vamos a contener un poquito, pero yo creo que, que no merece la pena. ...seguir a este animal... ...vamos a ver el próximo sangrado... ...ahí vemos... ...ahí que va corriendo... ...cogemos el rifle... ...nada... ...no tenía balas... ...no tenía balas... ...era el nivel 7... ...no tenía balas... ...ahí vemos una hembra... ...madre mía... ...qué mala suerte... ...se nos ha escapado el animal... ...además que iba con... ...con una velocidad... ...porque vemos... vemos tenemos resaltado el las huellas y no, no así que vamos a continuar con la caza este se nos ha escapado, ya lo pillaremos en otra ocasión nos hemos venido al Logo de los Olivos donde tengo puesto varios trípodes vamos a mirar, mira ahí tenemos un mítico y aquí tenemos a ver otro animal, eh, un siete y media y vemos que salen corriendo otros animales parece que hay lobos, a ver a ver si efectivamente hay lobos, hay salen los animales huyendo, también es mala suerte. Salen los animales huyendo, vamos a ver el mítico, a ver si puedo hacer el lance, que parece que se, se ha quedado ahí rezagado. Mira, sale corriendo también el mítico, pero vamos a hacer el lance, a ver ahora, disparamos, le hemos impactado bien. Ya empiezan a gruñir los, los lobos que estaban por aquí cerca. Vemos cómo sale el ciervo. Si, Así puede ver si le puedo disparar. Vaya, ese fallado. A ver, si puedo ahora. Vaya, le he dado, pero le, le he dado los cuartos traseros y he fallado ese último. Está huyendo por los lobos, nada. Vamos a reponer la munición. ...porque como vea los lobos me los voy a me los voy a cepillar... ...porque nos han fastidiado unos lances bonitos... ...hemos visto que sí, que el mítico está muerto... ...aquí en el lago de los olivos... ...mira, ahí van... ...ahí van los animales, los lobos... ...así que voy a recargar... ...y por lo menos voy a intentar... ...abatir a al de, al de más puntuación... ...vamos a mirar... allí tenemos uno... ...el nivel 7... ...disparamos... ...ese animal está muerto... Ya abre el otro, sale corriendo. A ver si puedo. No, no puedo, ya ya no tenía tiro. Pues vamos a, a recoger los animales. Primero, iremos a recoger al, al lobo este, que nos ha fastidiado los lances, porque teníamos tres animales preciosos. El, el mítico, el nivel 7, y teníamos creo que también un nivel 6 que ha salido huyendo. Vamos a ver. Aquí vemos el impacto del del ciervo vamos a decir a perrete que nos busque al, al lobo si irá Perrete para arriba vamos Perrete, que te quedas atrás venga vente por aquí no, parece que no me hace caso a ver si sí, venga, vamos a, a recoger al lobo que vemos ya el contorno anciano y después iremos a, a recoger al ciervo nivel 7 que nos va a penalizar, porque os habéis dado cuenta que le hemos dado los cuartos traseros. Y después al, al tipo Aquí tenemos un doble pulmón, un oro. 37,50. Pero madre mía, que nos fastidian los lobos. Hay que tener cuidado con los lobos. Y gracias a Dios de que estábamos en el, en el trípode. Si no, se hubiera abalanzado hacia nosotros y nos hubiera atacado. Ya hasta Retail sigue buscando la sangre del, del nivel 7. Nos vamos a dar la carrerita No nos importa si vemos un sangrado bajo O sea que No nos importa ahora Puesto que hemos mirado Y no teníamos No tenemos animales cerca Escuchamos ahí una llamada de advertencia Pero no sé qué es Estamos aquí en el lago de los olivos Ya vemos el contorno De este animal Nivel 7 Y a ver Sí Nos ha penalizado una plata 198 Le hemos dado los cuartos traseros y ahora sí, nos vamos a dar otra vez la carrerita y vamos a buscar al, al nivel 8. Desde luego este lago me gusta puesto que tiene varios abrevaderos y es un lago grande. Incluso en otros horarios también podemos encontrar tanto los jabalíes por la noche y podemos encontrar también algún, algún que otro íbice que baja que a baja beber. Y a partir de las 2 de la tarde así también se suelen concentrar los los corzos aquí para beber así que seguimos corriendo vamos a, a darnos la carrera todavía nos queda un poquito no tengo una tienda campaña cerca como me pasó en, en otro lance en el lance que hemos visto antes que si sí podéis ir a la tienda campaña y, y a cortar distancia nos pasa que ya tengo el máximo de, de tienda campaña puestas y no me deja no me deja poner más pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que nos daremos la carrerita, nos subirán las pulsaciones, pero cobraremos un, un bonito trofeo. ¿Veis todas las huellas? Aquí podemos encontrar también lobos que se me ha olvidado decir. Los agravaderos de, de, de lobo y de muflón. Este junto con el lago Javier son de los lagos más completos para, para encontrar casi todos los tipos de animales, menos las libres, que sabemos que, que no beben como nos ocurre en África con, con la gacela saltarina, que tampoco bebe. Solamente la podemos encontrar en los comederos y en la zona de descanso. Ya vemos ahí el bebedero, nos estamos acercando, veis la, la presión cinegética, es muy clarita, puesto que hemos hecho desde el trípode y hace la misma presión que si fuera con, con un arco, o, o quizás un poquito menos. Veis la presión energética como se nos pone, aquí vemos el abrevadero vemos el impacto en órgano vital, y a ver la puntuación, ya vemos ahí el contorno oceán, y a ver la puntuación que nos arroja nuestro mítico de tierra rojo Un oro, 219,70, ha sido un buen impacto, 26 puntas, unas cuernas muy bonitas, no parece de, de mítico, os voy a poner el mapa para que veáis aquí en el lago de los olivos y seguimos cazando. Nos hemos venido al logo grande que tenemos el campo del regente, mira ahí tenemos un nivel 4, ahí tenemos un nivel 7, vamos a seguir mirando que aquí hay muchos abrevaderos. ahí tenemos un nivel 6 y de atrás tenemos, creo que es un mítico por la forma de los cuernos. Voy a intentar el lance primero a ellos, vamos a municionar, que no nos quedaban más que dos dos balas, nos agachamos un poquito para tener estabilidad a ver si marcamos a uno y es un mítico, sí, efectivamente vamos a hacer lanzas respiramos, sí disparamos a uno y disparamos a otro, veámoslo de nuevo madre mía, le hemos pegado en todo el corazón y a este también le vamos a dar en el corazón apuntamos a la palitilla y disparamos dos muertes rápidas Vamos a ver el, si se ha asustado el nivel 7, no, siga allí bebiendo, pues nos vamos a acercar por la orilla para poder hacerle un, un disparo perpendicular, puesto que ya lo tenemos muy esquinado y corremos el riesgo de, de pincharle nada más y que se nos, nos vaya oyendo y perdamos la pieza como nos pasó con aquel nivel 7 que le dimos en la pata y luego no, no fui capaz de, de encontrarlo y eso que estuve buscándolo un buen rato. Vamos a ver, allí vemos otro animal, creo que era el nivel 4, a ver si lo veo. a ah, no, son hembras, sí, el nivel 4 y unas hembras, efectivamente, pero ese no nos interesa, vamos a ver el nivel 7, va un poquito más a la izquierda, miramos, uy, todavía está muy, muy esquinado, tiene una buena puntuación, va a ser un oro. No nos importará correr porque estamos muy lejos y no se nos va a espantar el animal. tener en cuenta que hasta 150 metros nos pueden oír, más de 150 metros no nos, no nos oyen. Nos pueden oler, hablando de oler no llevo, llevo repelentes y si lo llevo me queda todavía un, un ratito. No, todavía está todavía está esquinado, vamos a avanzar un poquito más. Vaya, vale, aquí no podemos subir, damos un saltito. A ver si cogemos un, un buen ángulo y podemos hacer un, un disparo perpendicular, por lo menos en el pulmón. O doble pulmón. Aquí están a un poquito más. Yo creo que esos animales que tenemos a los nivel 4 se habrán ido. Si sí, estamos en una muy buena zona, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a verlo. Si sí, me ves el, ves el hábitat de los que estaban aquí se han ido ya, así que no vamos a agachar. Vamos a buscar a nuestro animal. Más a la izquierda, avanzar más a la izquierda. Ahí lo tenemos. Cogemos el rifle, calibramos a 300 metros, respiramos bajamos el arma, apuntamos y ya está le hemos impactado en el pulmón vemos cómo se le va ya la baja 50% sigue corriendo 25% ese animal está 0% y está. pues ahora vamos a vamos a recogerlo los que estaban aquí seguramente han salido corriendo puesto que estos los han escuchado pero bueno no nos importa, puesto que era simplemente un nivel 4 Aunque cuando vamos grindeando hay que matar todos los trofeos todos los que podamos encontrar Aunque sean bronce, nivel 2, nivel 3 Nivel 4 Iré para adelante Incluso subir algún ciervo rojo nivel 1 También le haríamos el lance Puesto que cuanto más animales matemos Estos se van regenerando y queremos que se lo regenere en un grupo mira ahí tenemos otro otro rebaño, calibramos, vamos a ver, es un arma pequeñito, disparamos a uno y disparamos al otro, vaya hemos fallado ese y ese también, a ver si puedo hacer nada, hemos fallado, nada, tenemos solamente un animal muerto, hemos fallado, nos hemos precipitado, veníamos corriendo, las pulsaciones nos han hecho que acabece el arma. Por eso os recomiendo no, no correr, puesto que nos suben la, las pulsaciones y el arma cabecea y no es fácil hacer un, un buen disparo. Bueno, vamos a recoger al, al pequeñito que tenemos aquí. Creo que sería un nivel 5, un nivel 6 por las cuernas. Ahora saldremos de duda porque yo creo que nosotros hemos fallado. Sí, le hemos dado el órgano vital. Mira, sí, hemos impactado a los otros, pero ha sido un impacto muy pequeño y no creo que lo que lo vaya a recoger. Me voy a centrar en el 7 y en el que tenemos allí el mítico y el nivel 6 hacia el lance doble. Mira, un 3 muy fácil. Yo pensé que era, que era más grande. Vamos a ver los impactos. No, vamos a, a recoger al nivel 7. Seguimos corriendo. Eso ya luego me daré una vuelta a ver si los localizo y si no, pues nada, haremos o, otro lance. Vamos bordeando toda la orilla, veis cómo van apareciendo los bebederos. Este lago también es muy bueno para el íbice. Y la zona de allí que tenemos más al sur, también a, aparecen los guarros por la noche, a partir de las 12 de la noche están allí bebiendo. A este sí le hemos impactado un órgano de sal le decimos a Perrete que no lo busque ya sale Perrete ahí corriendo ¿Lo escuchamos lobos no quería que eran lobos no, no son lobos vemos como ya Perrete ya tiene el, el rastro va por él vemos que tiene un sangrado medio alto y ya mismo nos aparecerá el, el contorno hemos visto correr una cierva por ahí arriba pero no nos interesa ahora así que vamos a ver un oro, 199,90, casi 200 puntos, una cuerna muy bonita. Y vamos a seguir hacia la orilla y a recoger el, el nivel 6 y el mítico, aquellos dos impactos que, que le dimos a, al corazón. La verdad que ha sido unos impactos muy buenos. Cuando estamos tranquilitos y podemos apuntar bien, hacemos mejores disparos que cuando vamos corriendo, nos suben las pulsaciones y nos cabecea la arma. Vemos aquí otro bebedero, todavía nos quedan unos 200 metros a llegar a, a aquellos dos, luego que ha sido un lance que me ha gustado mucho, un lance doble bonito y además los dos en el corazón, a menos sé eso creo, ahora cuando los recojamos saldremos de duda, vemos ya que estamos llegando al al abrevadero, vamos a coger el GPS que nos va a indicar la, la presión, veis la presión que tenemos ahí. En esta en esta curva que tenemos aquí, como en esta pequeña bahía, porque no es propiamente dicho un, una bahía, porque los lagos no tienen bahía, las, las bahías están en los mares. Pero bueno, así me, me entendéis. Tenemos ahí otro bebedero, que este no era el que teníamos. Así que tenemos otro bebedero ahí, ahí enfrente. Ya estamos llegando. Madre mía, como tengo las pulsaciones. Como tuviera que hacer el mismo otro lance, iba a fallar más que las copetas la feria. Ya estamos llegando al abrevadero, ya vemos los contornos de los animales, vamos a ir despacito para que nos bajen un poquito las pulsaciones, y vamos a recoger primero al nivel 6, creo que es este, sí, por las cuernas iba a ser nivel 6, tenemos un, un oro, 182,50, disparo en el corazón, ...y vamos a, a por el Mítico... ...con su cuerna característica de, de Mítico... ...efectivamente le hemos impactado en el corazón... ...237,30... ...una cuerna muy grande... ...vamos a ver, ¿veis cómo le hemos dado el corazón? ...voy a acercarme a la orilla... ...a ver si vemos algún otro animal... ...y si no nos iremos a la, a la zona de, del lago Javier... ...mira ahí tenemos... ...una hembra está muy larga no vemos nada pues voy a poner el mapa para que lo veáis como veis en el lago del campo del gente y seguimos con la caza buscando el ciervo rojo he visto unas huellas de un jabalí que daba peso máximo había un, un grupo de cuatro así que he decidido cambiar la hora y a ver qué nos encontramos mira ya lo tenemos allí bebiendo puesto que tenemos ahí de abrevadero nos vamos a acercar despacito Hacia, hasta alcanzar una distancia óptima para poder disparar vamos a ver, nos ponemos de pie yo creo que estamos bien aquí cogemos el rifle calibramos la distancia apuntamos y respiramos un poquito y fuego veámoslo de nuevo madre mía, le hemos dado, se ha quedado tieso, doble pulmón así que vamos a coger también los prismáticos de visión nocturna como he dicho, vi las huellas, como tenía localizado el abrevadero, me fui a la tienda que tengo un poquito más atrás y cambié la hora a partir de las 12 de la noche, porque de, puesto que de 12 a, a 3 están bebiendo. Ahí vemos un nivel 3. Está nervioso. Vamos a hacer va ese lance también, a ver si le puedo dar. La apuntamos y disparamos. Le hemos dado. Yo creo que le hemos impactado bien. Pero bueno, ahora saldremos de duda. Vamos a recoger primero el, el animal, no vemos nada, por lo climático de visión nocturna. Así que vamos a, a recoger el nivel 5. Sí, mira, hemos, hemos visto ahora mismo que acaba de morir, habéis visto que se ha puesto la, la presión tinergética. Tengo la tienda aquí al, a la derecha, es decir, al, al este, y me desde ahí hasta la brevadero que lo tenía localizado, vaya no se me deja poner la hora para que veáis, bueno, ahora luego lo, lo pondré para que veáis la hora. Venga, apárate, vente conmigo. Vamos a recoger a animalicos. A ver el cochinete que que nos arroja. Desde luego tenía muy buena puntuación. Venga, parate, búscamelo que de noche. De noche cuesta un poquito. Y más cuando hemos hemos señalado a otro animal y el contorno final se nos ha vuelto amarillo y nos cuesta verlo yo sí, ya lo vemos ahí, ya lo vemos ahí, vemos el contorno amarillo al lado del, del abrevadero. Venga, búscamelo, corazón mío. Ya sale el perrete corriendo, se tiene que ganar las galletitas y el pienso. Y vemos, a ver la puntuación que nos arroja este, madre mía, un doble pulmón fijo. Efectivamente un doble pulmón, un diamante. 149,60 Un diamante muy aceptable No está mal, los he visto mayores Pero es un animal muy bonito Y vamos a, a recoger Al otro a nivel 3 A ver qué puntuación nos Nos arroja, venga, carrete Búscamelo, a ver si lo encuentras que ha sido muy cerquita Vemos que el carrete sale corriendo Nos guiamos por el GPS Vamos a dar una, una Carrerita y luego más abajo también vi unas huellas de, de un grupo de, de muflones. Había dos que marcaban peso máximo, así que luego me volveré a la tienda, cambiaré la hora. En este caso la pondré a partir de las seis y media de la tarde y a ver qué tal si nos dan los, los lances. Vemos ya el contorno cian del animal, vemos el sangrado, <risa> la dado un pulmón. Y a ver qué puntuación nos arroja ahí tenemos un bronce, nada, le hemos, dado mal. le hemos dado mal, en fin, pues yo creo que voy a poner el mapa, y me voy, me voy para atrás, y voy a cambiar la hora a ver si localizo a, a los muslones en sobrevalero. ya hemos cambiado la hora a las 8 menos 10, para poder localizar a los, a los muslones bebiendo, cogemos los climáticos de su nocturna, y ahí tenemos un 3... 4 3 Un 5, un cinco media Ese era el que tenía el peso máximo Yo creo que también tiene que haber un, un nivel 4 con, con peso máximo Vamos a acercarnos Despacito Ahora que no nos ven No tengo puesta la linterna ahora Porque no sé si la linterna no nos van a ver Creo que no Luego la pondré cuando cuando dispararemos Para localizarlo Mira ahí está el cinco media desde luego que en esa misma zona también tenemos los abrevaderos de baby y de Ronda. Pero lo vamos a encontrar a partir de las diez y media de, de la mañana. Vamos a ver... Ahí lo tenemos. Nos vamos a acercar despacito. Un poquito más cerca. Para tener una distancia óptima. Yo creo que ya está aquí. Nos vamos a poner en el suelo... Sí, sobre 150 metros 140 y tantos venga, tánate quédate cogemos respiramos y disparamos, veámoslo de nuevo. madre mía ha caído disparamos a que está al lado que el que también ha caído a ver si podemos hacer algún otro no vemos nada ah sí sí está muerto por lo menos uno no ya no sé si son uno o dos veis donde había matado jabalí antes que hemos cambiado la hora pues vamos a, a recoger a este animal vamos para adelante encendemos la linterna sacamos nuestros prismáticos no vamos a coger el gps primero vamos a coger el gps le decimos a perrete que, que venga escuchamos hay otra llamada de advertencia vamos a ver si lo podemos localizar mira ahí está un nivel 3 Ahí tenemos dos animales. Pues vamos a coger el, el 308. La apuntamos y disparamos a uno. Vamos allá fallar ese tiro. Y ese creo que también. Es Mala suerte. Bueno, pues vamos a, a recoger al a nivel 5. Y al nivel 3 creo que era que tenemos al lado. Ahora miraremos si hemos impactado o no hemos impactado nosotros la caza nocturna es más complicada puesto que no, no se ve bien sobre todo cuando abatas un animal no lo ves, solamente lo ves si está vivo vamos a ver aquí tenemos nuestro animal diamante 182,40 le hemos dado en el pulmón y en el hígado desde luego tiene una, una cuerda preciosa y una puntuación bajita pero aceptable así que vamos a Vaya, no, no lo he guardado. Luego lo recuperaré. Luego lo recuperaré. Mira, aquí tenemos un nivel 3. Este sí, lo hemos atravesado de lado a lado. Y vamos a ver si podemos recuperar el otro. Que si vemos la presión energética, eso significa que sí le hemos dado. Yo pensé que había fallado. Así que vamos a, a recogerlo. Aunque se nos ha olvidado de secar el, el muflón, no hay problema. Puesto que... ...en las últimas piezas cazadas... ...lo, lo podemos... ...lo podemos disecar... ...para recuperar... ...escuchamos otra llamada... ...la advertencia... ...vamos a mirar... ...a ver si lo viéramos... ...y poder hacer una ¿no? primera... ...ahí va... ...es un nivel 3... ...cogemos el rifle... ...y disparamos... ...ese animal está muerto... ...a ver si le hemos dado pulmón... ...o, o hígado... ...o doble pulmón... ...aquí tenemos una plata... Pues vamos a amunicionar, recoger aquella. Yo pensé que este que hemos cogido no, no le habíamos dado, pero sí, sí le hemos acertado. Venga, parece, búscamelo, que la noche es oscura y no se ve muy bien. Vemos aquí habitar. Me parece... No, pues son movimientos de, de animales. No son habitas, son movimientos de animales. Vamos a ver ahí vemos las huellas y ya vemos el, el contorno cian ya veis qué puntuación nos arroja por la por las de una platilla efectivamente una plata parece que escucho lobos, voy a coger el arco no, no, no, no son lobos, me ha parecido que eran lobos así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido en el parque Javier aquí también podemos encontrar bebederos Vamos a irnos para allá a ver si vemos algún animal ahí. Y podemos hacer más lance a, a los muflones. A ver que se nos cargue el, el desplazamiento. Llegamos a la tienda. Y vamos a mirar. Nos subimos aquí al tipo de. Vamos a mirar, puesto que por aquí también tengo bebederos. No vemos nada, de algo que estos climáticos de visión nocturna también pero hay que reconocer que no tiene mucho alcance, vale, pues no vemos nada os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido antes, vaya vale, nos ha desaparecido el abrevadero por la presión pero no pasa nada, sabemos que está ahí y solamente recordaros que ha salido una beta nueva para jugadores de Steam, es decir, la tienda de DLC y en próximas actualizaciones será para otras plataformas, voy a montar el vídeo